Hola amigos, eh, gracias por el apoyo que le han dado al canal y esperamos que seamos más Entonces vamos a estar, no eh, sé, sea, aquí se lo enseño En serio, muchísimas gracias se los agradezco. Y aparte de eso, voy a enseñarles eh, la hiperlista de canales actualizada. Ya que les haya gustado, recuerden darle like, compartan y suscríbanse al canal. Hasta aquí se despide Dark Luigi Pro mi YouTube. Y nos vemos hasta la próxima. Ah, y perdón por no subir el especial eh, antes. Les pido una disculpa por eso.